Así que me he autorregalado algunos libros que seguro me mantendrán entretenida. Ahora que muchos países lo han legalizado para uso médico o recreativo, el interés por el cannabis va en aumento, ya sea entre personas que son consumidoras como entre quienes quieren crear empresas legales relacionadas con él. Un producto tan multifacético como controvertido y por lo visto con un montón de mitos que yo desconocía. El primero, he pensado que no estaba de más mejorar mi técnica de cultivo este invierno y de paso aprender un poco más sobre nuestra planta favorita, Cannabis para Dumies, de los autores Kim Roquin, Casey y Joe Krainak, y perfectamente adaptado al castellano por nuestro compa Simón Pardo de Non Lebun, del Has Marihuana and Hemp Museum de Barcelona. Marihuana, Angem Museum, estrena nueva web. Visítala y descubre un sinfín de curiosidades sobre esta planta milenaria. Y el segundo libro que no podía faltar en cualquier biblioteca canábica es Mi vida con un fumeta, de nuestro compafi del Moreno una no novela o más bien ensayo que nos mete en los zapatos de Clarita Brown, un personaje que, por lo que me han dicho, está basado en un personaje real e incluso ha sido hasta portada de alguna revista, canábica, claro. Además, el libro cuenta con la colaboración del ilustrador Fortunes. Yo me lo estoy leyendo y de verdad que lo recomiendo. Y para este 2021 no os perdáis las últimas novedades de Delicious Seeds, la golosa en su versión rápida y la Delicious cookies. Deliciosas. y puesto que siempre he tenido un espíritu muy viajero he pensado que no estaría mal ahora que la cosa está tan mala para viajar al extranjero pues darle una vuelta a la situación y viajar hacia adentro ya me entendéis así que el último libro que se incorpora a mi biblioteca canábica y un poco psiconauta es Microdosis de hongos mágicos de nuestro colega José Bargué y que trata de arrojar algo de luz sobre esta temática además cuenta con el prólogo de un gran especialista como José Carlos Bouso y para rematar, cierra el glosario y cronología de Lupe Casillas. El despegue está más que asegurado. Este año hemos conseguido algo importante desde la Confederación, que es el refuerzo de la estructura territorial. Si no tenemos una estructura fuerte, no podemos hacer incidencia política. Por lo tanto, este año lo que hemos hecho ha sido posicionarnos como interlocutores válidos ante la administración, reforzar la estructura territorial, o sea, mejorar el funcionamiento de las federaciones territoriales y, a su vez, de la Confederación. Como habéis podido ver, hemos mejorado muchísimo la comunicación externa porque tenemos un súper equipazo de comunicación, ¿sí? Y hemos intentado transmitir las noticias del año a través del Actívate con Información, así como intentar amenizar el confinamiento, que ha sido muy, muy duro. Se han hecho muchas cosas y a veces parece que, que no nos damos cuenta de, de todo el trabajo que hay detrás, de, de a lo mejor un, un simple cambio. Y todas las personas que colaboran a ello y que, sí, claro. y que están ahí luchando. Y no, no olvidemos a, bueno, a nuestros compañeros que ahora mismo entraron en prisión hace poco. Sí, claro. No olvidemos todas las causas que han habido este año. Y todo lo que vamos a conseguir, o sea, en plan de que, te, que, justamente, eso es lo digo en plan muy, muy, muy positivo para que sigamos, o sea, con la lucha y que nos unamos más. Que sean cosas que, que, que no sigan pasando, ¿vale? Tenemos que conseguir, y es in, imperativo, que nos pongamos a, o sea, todos a una ya, es eh, este 2020, pues este 2021 y el 2022 y el 2023 y lo vamos a conseguir. Y al final va a haber un modelo de regulación y tenemos que estar todos a una y conseguir ponerlo sobre la mesa y que se normalice, que se hable, que se hable de ello, que la gente se informe, repartir información y hablar. Tenemos que eliminar ya el tabú. Estamos en el siglo XXI ya bastante avanzado y estamos en una sociedad que creo que ya... Puede hablar y entender cosas que a lo mejor antes no entendía. Que en no se nos había ocurrido otra mejor persona, por supuesto, para, para que nos felicite el año desde la organización y para mandar ese mensaje ¿no? de, de esperanza a toda la comunidad. Pues eso, qué mejor que tú que llevas ya muchos años en esto, te has enfrentado a bastantes luchas, de esto algunas aún están ahí pendientes. Y bueno, pero, pero es un claro ejemplo, pues eso, de, de resistir, ¿no? Y, y seguir ahí dando, pues, dándolo todo, ¿no? Haciendo todo lo posible por allanar este camino, ¿no? Hacia la regulación que, que parece que viene, pero más contradictorio que nunca. Dar las gracias a todas esas personas que nos acompañan, que nos apoyan, que nos alientan y, y sobre todo... También a las empresas, por qué no decirlo, que también nos acompañan en este camino y que deciden de alguna manera eh, colaborar con nosotros sin recibir eh, nada a nada cambio más que continuemos con nuestro trabajo. Que también es de, de agradecer el, el saber que hay empresarios concienciados con los derechos de las personas usuarias, igual que estamos... Las asociaciones canábicas o otras entidades. Buenos días, estamos en días de fiesta aquí en Bogotá, Colombia, y la felicidad mía de este año es estar con mi familia canábica por todo el mundo. May our movement grow every day of the year. Si tú y yo nos unimos, hacemos una revolución. Y espero que ahora las mujeres tomemos un papel preponderante en el mundo canábico porque es nuestra planta. Es que las plantas son nuestros amigos. Todas las plantas. Dire a tutti quanti quanto sia importante utilizzare la cannabis. Cannabis is medicine and we are medicine women. And I say cannabis is not an entrance drug. It is an exit drug from pharmaceuticals, narcotics, alcohol and nicotine. A que cambiar la forma del poder, tenemos que hacer la revolución feminista. Tenemos que cambiar, porque de la forma que los hombres y el prohibicionismo han llevado a la sociedad, miren cómo estamos. Espero que el movimiento de mujeres que se deciden hoy pueda ayudar y permitir la legalización. This fight is really not even political. It's just an honor for, for, for generations to come, for our children, for, for the sake of poverty, for the sake of unemployment, for the sake of healing. This is a plant. This is an ordinary plant. Nobody owns it. La planta debe ser liberada, no a la prohibición, sí al autocultivo. Teach the young ones who are still coming after us about this good plant. Let cannabis be our guide to peaceful collaboration of all people. Así que espero que todos los días sean 8 de marzo. El 8 de marzo. Tú, títulos, sí. Y la revolución viene de la mano de nosotros, mujeres cannabicas. The revolution, will be feminist and anti-prohibitionist, Or it will not be. La revolución será feminista y antiprohibicionista, o no será pa. So dear sisters, love you lots, and always follow your heart. Vamos adelante, compañeras. Feliz día, hermanas. <risa> También si os interesa el cannabis terapéutico y sus usos,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 La semana que viene volveremos para contaros muchas cosas y recordad, ya está publicado el último Marihuana News con toda la información canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene, buenos humos.